Tiene una caída, para el otro lado, esa cuadradita de ahí Hazle un, un bunny hop, vaya a caer al otro lado Así se vive una subida con los youtubers Aunque este tipo no es youtuber Pura fama, pura fama Pero este tipo sí es youtuber uh. Dani Aranea, ¿cómo le va, señor? Todo bien por acá, conociendo la capital del SURE. ¿Cuál es la implementaria para ser un youtuber? ¿Una cámara en el pecho con un gimbal? Eh, si, sí. eh, uso una GoPro con un gimbal, si no, a la frente o celular, o, utilizo un celular para grabar también, hacer el tipo de vlog. ¿Y eso? ¿Tú, Andrés, qué ocupas? La bicicleta. Bueno, ah, Andrés, fanboy de la Sony Action Cam. Sí, pero no la tengo, tengo ahí el, el montaje. Y lo más deprimente yo con Pom Pom Pro allá arriba, <risa> Ando con una mochila, con trípode y esto es como el equipamiento mínimo para ir a huear con los cabros un rato. <risa> oh, bueno, La T8. Obvio que no, ninja. ¡Oh, ramitas! Ramitas. Demasiado cerca del árbol. Dale, voy. Dale, <risa> Puta, Dani! Vamos, era hacer tu, tu estrellato, Hashtag, todos somos Rodrigo en el San Cristóbal. ¿Cómo es Willy mirándose al espejo. No está viendo el espejo. No, el... Mirándote macho. al espejo, weón. Bueno. ¿Cuánto vale un moto con huesillo en la Virgen? que se vea la visera es bueno porque veía un poco los mangos. <ríe> Willy anda con el computador y la pega y toda la no. Mándate primero, pero mándate tranqui, bu. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sufriendo la suya. Oh, todos pasamos por esa. Hay que bajarlo como bajoni no, porque caía plano o duro, bugón. No, porque no, porque no porque no ¿Por no? Denisita, sí. Ahora se llama El Ah. Oye, este hombre llegó sin respeto. Sin no respeto, Dani. Llegó y dijo, ¿cómo se llama Denisita? Sí, ya, ahora se llama Danisita. No te metas con su zona. Uh. Wow. <risas> Uy, más <cálseme> adelante. ¡Oh! <susurra> wow, ¡Oh! ¡Cómo fuimos a caer en el hoyo! <risas> Dani, es ¡Oh! Dale Danny Whip Uy, sacaste un pedazo de árbol bueno. Rockarden acá uh, Acá vamos a llegar a la calle uh, Muy bien Muy bien Muy bien la agarré buena, si no toca los frenos, le agarré y buena. ¡Es rica. ¿Saliste volando la tarimita? <risa> Dije, Dani, mal hoyo. ¡Pum! oye oh, voy para allá mismo, por favor, que no nos caigamos por... La cagó como tiras de tarima, por... Tomé una línea distinta al Dani, el Dani se me cruza. Sí, caché. Tirando, pero así... Sí, sí, con la le... por y por así... Que... Cuéntame, Dani, ¿qué ha sido lo más difícil de ser youtuber esto? Sí. Primero, ¿cuánto tiempo lleváis? Como seis meses, pero tenéis el canal de antes. Sí, hace rato. De hecho antes tenía otro canal, como el 2002, pero eran tan famosos videos que nunca tuvimos. Cuando compré la YouTube me compré una cámara y me puse a hacer videos, pero... Faltaba un propósito. Sí. ¿Y ahora? Ahora tengo el propósito. Tengo eh, objetivos que ojalá cumplir. Y eso, pues, ha sido igual es difícil, no es fácil. Eh, creo que lo más difícil es aprender a lidiar con eh, comentarios de la gente, quizás. De la otra gente que Yo he visto tus videos, y tienen caleta de like, tienen caleta de visita. Y sí hay comentarios pesados, pero sí hay comentarios pesados en todos los canales. Si te juegan con wea que tú estás tranquilo con lo que estás haciendo, olvídate. No tenéis ni que pensarlo. No, tampoco, eh, en <risa> verdad le di mucha importancia a esto y ya caché que no No he que objetivo y no estés preocupado de eso. Sigo, sí, sigue tu objetivo. Haz, haz todo en pro de esos objetivos. Ojalá de buena manera, ¿cachai? Y ahí cuando te leen vaya a decir, bueno, he averiguado, en mi opinión, quizás me esté comentando mierda y quizás tenía razón y voy a tomar algo de eso. Pero estar tranquilo con, tú, tú puedes ir cambiando tus opiniones con el tiempo, si es que alguien te dice algo que tiene sentido. Pero es bueno la tranquilidad de que, bueno, estáis bien lo que estás haciendo, no eres dueño de la razón, en ningún caso. Y, y eres una persona y te voy a equivocar, bueno. si la voy al final es como que deja de ponerte paredes para hacer la cosas que quería hacer y hazlas nomás y arriesgate un poco. No. Eso al principio es lo más cuático. No sé, sí. sí, eso es más que nada es difícil. De... Me acuerdo cuando el canal agarró vuelo, dije bueno en verdad estoy hablando al frente de mi cámara pero puta... Al final en computadores a harta gente bu. no, buen día, y me empecé a poner perfeccionista y, oh, y quiero hacerlo mejor y no lo hacía porque era hacerlo más bacán y no hacía nada. No nada y ahí dije, no, bu, no vuelve a no, las no. raíces. Dijiste, como no tengo nada que perder, sigue con tu volada de no tengo nada que perder. Y dale, hazlo porque te gusta. No, por rayo, sí, y tienes, ¿Tienes que, que, que levantar ir. a tanta gente. Gusta que estamos profundos. <risa> ¿A dónde vaya a caer, hermano? <risa> Voy a caer antes de la tarima y salgo volando a la tarima al toque. No, yo te digo, porque la Vale no veo esta parte. Guay. Ah, no, la Vale está totalmente de acuerdo en que no tiene idea que tengo su bicicleta acá. Bajón, bajón, ¿Todo bien? <risas> cuidado acá, uh, ¡Oh! ¡Ay, bueno, esta uh, ¡Oh! Dime que el Dani llegó. ¡Hola! Sí, <risa> ¡Bueno! ¡Estuvo la raja! ¿Vamos para arriba? ¿La sirve sí de nuevo? ¿Sí? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, Esto estuvo brutal. Si hermano se tira al lado derecho, Esta bicicleta es muy entretenida. Mi idea, mía. Sí. Yo la amo. Ahí bueno. viene el Yo la amo. Oh, ¡Bien! Es juguetona. Va como rebotona, pero... Pero te mantiene en la línea. Oye, ¿este lo veis bien? Sí. ¿Sí? Ya, vamos para arriba. ¿Cachaste? ¿Podéis caer corto y no pasa nada? Si vais a mediana velocidad ya llegaste, ¿cachai? Y tenés que tener cuidado con este árbol. Sí. En este salto con ese árbol y en el cortado ir a la izquierda porque si no te vais contra la pared. Te... Va Willy, va Dani, voy y no me puse el antiparo Suena esta bici con el piso, ¿qué tal? Pasado se puede, son detalles. ¿Cómo estás ahí? Bien. Buena, compadre. ¿Cómo estás igualmente? Sí. Cachate. Buenísimo. Ah, bacán. Están coordinando el escenario de, de la escena del canal. Primero anda que la tengo como sería para mi peso, los neumáticos, toda la wea. lo tú. Sí, está como. Uh. ¡Cuidado Dani! Oh, casi atropelló al Dani uh, uh. Volando harto, bueno. Gracias por esos reflejos rápidos Dani no, no te avisé ni nada Oye, te la cambio, cambio la foto con la prueba de Orquía, creo que <risa> Te cambias la foto por la proveedor horquilla. ¿Vienes y tú, compadre. ¿Están acá hace rato ya? Sí, sí. Qué rico. Porque si ahora le con los stickers Sí, sí, ando con stickers. Buena. Estamos haciendo un video de Dani sobre la vida del youtuber. Y aquí está la parte farandulera. ¿De qué color querí? Rojo, porfa. San Cristóbal de YouTube. Pero. Oye, ¿no conocen a William Wallace? El tipo de 7 pies de altura. Él quiere una foto con ustedes. Bacán bien, chiquillo, weón. Bueno, ¿dónde se pasaron? ¿Sí? Ya, vamos por una línea completa y seguimos. Oh, bueno. este ¿El es, más es más grande. Entra y guaca, guaca, guaca, guaca. Y salís volando. ¿Va a salí muy descontrolado de la salida? No, pero va rebotando. No. el peralte abajo. ¿Cómo lo veis Dani? El salto está... Tío, nada escuático nada pero la calle me da miedo. La recepción es escuática. Corto, rebota ahí Sin presión. Dani tiene que sobrevivir para seguir haciendo más videos. Ay vos lo agrandaron caleta, está espectacular. Tiene un escalón de entrar nomás. El problema es que la salida eh, Depende de la velocidad que llegué Acá, Como hay tan rápido, si rechazáis podéis caer muy abajo Si absorbís podéis caer ahí al lado Estamos probando la Polygon T8 hoy día La Vale no puede saberlo La he fondeado, sé que la he fondeado Pero, pero no he sentido ni un fondo Este choque está lleno de tokens Tiene una muela metida El horquilla no tiene ni un token Pero no ha sonado terrible hasta ahora Ahora se le viene duro. No puedo amortiguar mucho en esta bici porque el error es muy grande y me toma en el culo. Uh. <risa> <risa> bon, aguantó el medio golpe, loco. Y le queda. <risa> ¿Sí? sí. Tenéis lo que más te. Mira, yo no pegalía nada. ¿Dónde te la escalón cachaste? Es que esa, no sé, tengo miedo, a esa. siento que me voy a, tirar, voy a caer y voy a salir pulsado. La recepción se siente mucho mejor de lo que se ve, pero para eso tenéis que venir muy fuerte. Dani, mi mejor consejo es fuerte. Fuerte. Me gusta tu consejo. Sí, llegar y, no y vaya a caer más suave. Pero más por qué no cuando te Da más tensión. Está ah, bueno ya. Está bueno ya. ¿Te Todos <risa> me dicen lo mismo, weón velocidad acá vienen como unos saltos con relleno igual ¡Bueno! Samateo ¡Para acá, para acá! Santiago de noche Hoy anduvimos hasta que ya no queda luz Nos quedamos sin batería en las cámaras como siempre ¿Qué consejo le daría a una persona que quiere iniciarse en YouTube? Oh, eh. ¿Plantearse lo que quiera hacer? Seguir ese camino, luchar por eso. Un, es más un rumbo... Lo que va a ser más que nada. A un rumbo bien definido. Sí.